Hallazgo Mirá. Increíble en el mundo del arte Qué bárbaro esto, ¿no? Tener la suerte que en tu casa aparezcan ¿Te imaginas? Bueno, esto apareció justamente en una casa Obviamente ¿Eh? una casa aristócrata, ¿no? Una casa rica, del Reino Unido, pudiente ¿Eh? Dos retratos que no se conocían sí. de Rembrandt Probablemente el autor, ¿Eh? el artista Más importante ¿Eh? de todos los tiempos De los Países Bajos El, el máximo emblema del barroco Sobre todo neerlandés sí. Genio de la luz, los lo, lo, el uso de la luz, de las sombras y las luces por parte de Rembrandt es increíble. Bueno, estas es dos obras son de un matrimonio que tenía un vínculo familiar con él, eh, que con Rembrandt. los pintó. No, que, a ver, Rembrandt hay que tener en cuenta acá, a diferencia de muchos otros pintores de esa época, él es del siglo XVII, sí. que pasaron desapercibidos. El propio Van Gogh, por ejemplo, mm. que la verdad que no tuvo ningún tipo de consagración en vida, fue todo eh, póstuma mm. la consagración, Rembrandt sí, sí. era el Autor de, sí. llegó a ser en su momento el pintor del momento, entonces lo contrataban sí, claro, y le pagaban claro. bien por sus obras. Entonces, era el, el pintor de la aristocracia. Totalmente, sobre todo en, la, en una Amsterdam que increíble. Eran los dueños de casa, básicamente. Exactamente, bueno, esta, esta es una de las obras para claro. mí más es increíble, la, la, la Guardia Nocturna, ¿no? De, de Rembrandt, cuadro aparte enorme, enorme, donde todo, este, todo, el, todo el tiempo está presente esto, el, de lo que él decide iluminar, la vida, las expresiones de las caras. Bueno, claro. para mí Rembrandt es una cosa... Increíble, increíble. Eh, y, y claro, bueno, esta es la lección de anatomía del de, eh, de doctor Tulp. Eh, en el caso de, esta, de estas obras, eran. los había bien contactado, pero había un vínculo familiar, porque creo que era a través de una, de una hija, de un, de un tío, no, no era una sobrina, pero había, había un vínculo familiar, digamos, con esta pareja de la ciudad de Leiden, él era de Amsterdam, pero era la ciudad de Leiden, que lo contaban para hacer esa obras y eso queda. Uh -huh. Fue subastado a una familia británica uh -huh. en el siglo XIX y queda en esa colección y nunca llega a entrar en los registros oficiales. Este es el propio Rembrandt, sí. es un autorretrato. Sí. Eh, el, el, lo cierto es que pasan 200 años, casi 200 años, y ahora esta familia, los herederos, uh -huh. dicen, contratan a la casa Christie, que se dedica justamente a hacer eh, subastas, y dicen, che, ¿por qué no me, me, me evalúas toda la colección sí. que tengo acá? ¿Y qué se encuentran? Che, pero esto no, no es Rembrandt. Uh -huh. No son dos Rembrandt desconocidos, efectivamente eran dos Rembrandt desconocidos. Se estima que puede valer cada uno entre 6 y 10 millones de dólares. Pero esto no lo vendés. No, no, esto va a subasta el 6 de julio. Ah, ¿sí? ¿Lo a va a subasta el 6 de julio. Qué familia, Sí, eh, eh. Eh, eh, pero son tus antepasados, eh, bueno, no, Pero porque para, en realidad... En esa, en esa casa de la colección, debe haber una colección mucho más grande. Totalmente. No Igual estos no diferencia. son los antepasados, porque en la, casa, la familia es británica, ah. los compró en el siglo XVI. o sea, los antepasados ah, pues, sí, de la no, familia actual... hay que venderlo. La, pues, ¿sabes? De hecho, lo loco de todo es que... Lo compraron en el siglo XIX en una subasta que también hizo Christie. O sea, fíjate lo que es la, la permanencia de ciertas empresas en ciertos rubros, ciertas casas muy distinguidas sí. eh, que tienen tanta historia que también había sido a través de, la, de esta misma casa de subastas eh, esto que hicieron en el siglo XIX. Bueno, ahora son los descendientes, que ¿quieren? El dinero, la tiene la billuja, es así, es así, sí. el Bill Metal, el 6 de sí, julio va se va a terminar haciendo justamente sí. esta, esta subasta la mayor, El mayor cuadro de Rembrandt, al menos una subasta pública, llegó a, va a valer creo 33 millones de dólares Igual es poco valor para Rembrandt. Son cuadros chicos, mm. eh, yo creo que eso, eso en parte influye eh, sí, Igual lo comparás no. con los grandes de, de Rembrandt, son cuadros imponentes, enormes eh, Y bueno, igual viste cómo es esto la estimación es entre 6 sí, y por 10. Es que yo creo que nos vamos a llevar una sorpresa, porque el arte está creciendo mucho en el mundo, los valores. Si, bueno, si vos ves la subasta de los últimos tres años, es impresionante lo que está pasando. Así que puede que sí. Mm. Bueno, la no subasta importante.